I Maranga do Paracae. da tu vara kahe on ye emaraanga duru rure entu tu abue ara kahe ishe papa maranga dura Ara kae, maranga tu ara kae, onye emaranga duro duro, endo abu e ara kae. tai hey, o okay. y She Dedicado a, a José, a Norma, a Goldi, a Javi, a Juanpi y a toda la familia allá, Mariana, Leo, a toda la familia en Paraguay, a, a la comunidad guaraní, eh, a los abuelitos que se Levantan todos los días a las 4 de la mañana a hacer sus rezos, como nos contó Norma cuando estuvo acá. Eh, gracias especialmente a, a José, que es el que me compartió este rezo, esta canción, que dice Ay mi padre es sabiduría de los tiempos, todo lo ve con alegre sabiduría sin dudar nunca. Ay, mi padre es sabiduría de los tiempos, todo lo dice con alegre sabiduría, sin dudar nunca. Ay, mi padre es sabiduría de los tiempos, todo lo realiza con alegre sabiduría, sin dudar nunca. Mi gran padre es ancestral es la sabiduría de los tiempos. Y, bueno, tengo mi nombre guaraní que es Abamainó que significa hombre colibrí, eh, me lo dieron en una ceremonia de Mitacaraí, muy bella que estuvimos en el año 2006. Y bueno, como hoy se me dio de hacer este momento sincrónico en la mañana y, y me dio ganas de... Tenía esta canción así sonando dentro y me dio ganas de comenzar con esto que está bueno porque le pone un, un tono y, y muchas veces, eh, muchas veces nos toca construir el día, crearlo, ponerle un tono. Eh, le contaba recién a Sofi que no sé, esta noche tuve unos, unos sueños raros, medio turbulentos. Eh, eh, soñé con coronavirus y con enfermos y con cosas. Y entonces me, me desperté un poco angustiado. Y, y a veces, eh, bueno, hay mañanas que nos despertamos así de una manera en la que... Eh, Está bueno cuando podemos eh, hacer algo con eso, o no, no pero, pero hay días que podemos construir el día, crearlo, o, o ponerle una, un tono, una energía, una vibración, y eso ayuda. Cantar una canción, sentarse a meditar, o practicar unos movimientos me ayuda, así eh como estoy recordando la forma de Tai Chi que aprendí, eh, ayuda a ponerle un, un tono al día, una, una frecuencia vibratoria. Y también por eso eh, me da ganas de, de compartir este momento sincrónico por la mañana también, cuando me sea posible, porque le, un poco la, la intención que tiene también es ayudar como... A que nos sincronicemos en, en una energía del día, en ponerle un, un tono armónico. Eso es un poco la función de la ley del tiempo también. Y, y así sucedía, por ejemplo, en el, en el Jardín de Paz, en la experiencia cuando estuvimos en Epuyén compartiendo una vivencia de, de los códigos del tiempo, en donde cada día comenzaba de madrugada sonaba una caracola, lo cual era un poco medio fuerte quizás para levantarse, eh, pero eh, era muy una frecuencia de el despertar, y, y nos sentábamos en ronda a meditar en silencio, primera cosa del día, y después a repasar los códigos eh, sincrónicos del día también, y, a, y, a, y hacer la meditación arcoíris, todo eso ponía el, el, el tono y la frecuencia vibratoria del día, y se creaba una, una atmósfera bastante especial. Eh, hoy estamos bueno, en plena luna llena, eh, estamos luna planetaria que es la luna 10, sello 10, que es el perro tono 10, que es el tono planetario, esto lo llamamos tortuga mágica, cuando el tono coincide con la luna, y quin 10. Así que 10 más 10 más 10 más 10, cuarentena. Eh, del año 2020 también, ¿no? Que suma 40. Así que, y hoy, bueno, nos vemos como en, en las noticias que que la cuarentena va a seguir, eh, con todo lo que eso implica. Y, y bueno, necesitamos como disponer de todas las herramientas que tengamos para, para procesar este momento y para sacar lo mejor también que tengamos para, dar, para darle Así que aquí estamos, alfa 5 de la luna planetaria, alfa es el, el chakra laringio, el plasma radial que va con el chakra laringio. Semana 37 del año, octava roja, donde el conocimiento inicia la visión, kin 10, perro planetario blanco. Estamos aquí en el Solkin, en la armónica 3, Codificada por el Codón 44, que es el ir al encuentro. Eh, y, y esta armónica se llama eh, proceso cristal, universalizar el libre albedrío de la cooperación, Sí, la, la lectura de las armónicas tiene que ver con que son siempre de A4, empieza en rojo, blanco, azul, amarillo. Tomamos el nombre de la célula de tiempo que está aquí, la acción, que es formular, y el, la energía del sello amarillo, que es el libre albedrío de la cooperación, que es el tono con el que se completa la armónica. Eh, y bueno, codificada en ese codón 44, que es el ir al encuentro. Um, no sé dónde dejé mi librito de liching, pero bueno. Eh, en el oráculo de la quinta fuerza tenemos al... Ah, me equivoqué con algo acá. Tengo que corregir rápidamente... Likiti, me olvidé de hacer esto, por aquí, y esto por aquí. Eh, el perro planetario blanco dice, perfecciono, que es la acción del tono planetario, perfecciono con el fin de amar, produciendo la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del sin fin, que es el espejo aquí planetario también. Eh, espejo planetario codifica el día en el que se abrió la tumba de Pakal Botán. Soy eh, como dice, soy un kim eh, eh, polar. Yo creo que es extiendo el espectro galáctico blanco. Los, los sellos de la familia portal en los tonos 3, 10, 4 y 11 son los que marcan los movimientos del espectro galáctico de la, referente a la estación galáctica que dura 65 días o quines. Y estamos en la estación galáctica blanca que es relacionada a esta energía del perro, del amor, del corazón entonces, este es el código sincrónico para el día. El poder del corazón. El poder del amor, la lealtad del perro. El poder análogo que es la luna. Estos son gemelos mercurianos. ¿sí? Codifican mercurio. El poder análogo de la luna es... Se invierten, ¿no? Porque del, del, de la luna al perro, ayer era al revés. Eh, Hoy la luna es la que nutre con su agua universal, su fluir, la purificación del de corazón. Eh, el poder guía, como decimos, es el espejo planetario, que es el poder del sinfín, del infinito, el, lo que refleja el orden cósmico, y el poder antípoda del día, el desafío de hoy, es el fuego universal, la vida, la luz iluminar. Eh, tono planetario de la manifestación tiene la acción de, de perfeccionar y producir y el poder oculto de hoy es el mono autoexistente azul que es el, la firma galáctica del, del 9-11 por un lado ¿sí? la, la caída de las torres gemelas en el 2001, el 9-11 y también es la firma galáctica de Raúl Ujú, el mensajero del sistema de diseño humano. Y algo que me parece interesante, que está tan pegado al, al mono espectral azul, que es el sello de mañana, ¿sí? del mono autoexistente, pasa al mono espectral, que es el, el, la firma galáctica de José Argüelles. Y además, mañana es el cumpleaños solar de Raúl Ujú en mono espectral azul. Así que esas son sincronicidades muy interesantes entre la ley del tiempo y el sistema de diseño humano. Entonces el poder oculto de hoy es jugar con la magia y definir la forma de, de la ilusión. ¿Sí? Eh, miramos también el código pulsar. código pulsar es como para, para la ciencia del tiempo es como el, el metro y eh, es como la, la, la columna vertebral de la onda encantada. Eh, es como la tecnología de, del viaje en el tiempo y tiene que ver con que por un lado los 13 tonos de una onda encantada, eso forma un ciclo de 13 que se repite y que va cambiando de sellos, pero es un ciclo continuo de 13 días o 13 king. Eso es el orden cíclico del tiempo. Y a su vez, el, el, el otro orden importante es el orden sincrónico. Y en el orden sincrónico también vemos que, por ejemplo, hoy, que es un día perro planetario blanco, estamos pulsando junto con estos dos otros días, o sellos en la onda encantada, o tonos, que es donde está la raza blanca, raíz, como que pulsan sincrónicamente una misma energía. Y en esta onda encantada del dragón, que tiene como propósito nutrir el nacimiento, traer lo nuevo, el desafío que es comunicar y estabilizar el, el aliento, eh, la palabra, ¿no? el espíritu, comunicar el espíritu, eh, lo equilibramos eh, con el enlazador de mundos, que es el poder de la muerte, y ese día hablamos de, de los miedos, y esto se, se manifiesta y se perfecciona a través del poder del corazón del perro. Y todo eso es como la raza blanca raíz refina la primera dimensión de la vida. Este es el pulso de la raza blanca raíz en esta onda encantada del dragón. Refinando la primera dimensión de la vida con el espíritu, la muerte y el corazón pulsando juntos. ¿Sí? El desafío, el equilibrio del desafío y la manifestación del desafío hoy, que es el perro planetario blanco. poder del corazón, la lealtad. Acá me olvidé también de mover el circulito. Eh, okay. Entonces, mandamos un pulso hoy ahí al, al norte de América, zona de Groenlandia, un eh, pulso de sanación y de conciencia a la zona del perro, que activa también toda la, la franja norte del planeta en el holón planetario, que es la familia polar, es el perro, el águila, el sol y la serpiente, y a la raza blanca raíz pulsando acá en toda esta línea. ¿Sí? Estamos en la cromática de la purificación solar, de la profecía. Cósmica. Y también, bueno, activamos el dedo gordo de la mano izquierda, clan blanco de la verdad, perro mago, ¿sí? el clan blanco, dedo gordo hoy, día perro, junto con este, esta zona en el olón planetario y pulsando con Mercurio solar profético también. Eh, Tejiéndonos desde el sistema solar al planeta, al cuerpo humano. Y luego, bueno, vamos a A mirar también un poco los, los tránsitos. Aquí, en el diseño humano, hoy eh, los nodos se han movido a la línea 4. Sí. Um, Acá creo que, si me dan un segundito, voy a ver dónde tengo el... Ah, ya sé, está acá. A ver. No. Un segundito. Me hizo acordar a, a que una vez estaba haciendo un video de estos y, y uno me comentó ¡Ay! Dijo un segundito, está hablando del tiempo, y dijo un segundito. Bueno, sí, no hace falta ser súper exigentes y estrictos, ¿no? pero tenemos hábitos y costumbres que vivimos en este mundo como está, pero introducimos la información que puede transformarlo también Un tercerito, un cuartito, un quintito, un sexito. Bueno, el sol entró en la línea 5 de la puerta 51, que es la puerta del shock, lo suscitativo, el trueno, es la habilidad de responder al shock y al desorden a través del reconocimiento y de la adaptación, y la línea 5 se llama simetría, y como ven ese triangulito para arriba indica que el Sol pone fija la exaltación de esta línea, que dice la iluminación perfecta que al comprender la naturaleza del shock puede transformar sus patrones normales en una adaptación simétrica que cabalga sobre la ola del shock y evita así ser devastado. La perfección del ego guerrero a través de la adaptación instintiva. Estamos en la cruz de ángulo izquierdo del clarión. Esta es la línea de Rauruhu también, 51.5, el clarión hereje que viene a universalizar un, una información, la voz del clarión, que no es el clarín. Eh, y el clarión es el hereje capaz de universalizar un mensaje acerca de cómo responder al shock, por ejemplo, o de choquear también. Y, y puede, puede cambiar las normas, puede traer un mensaje que altere las normas sociales, por ejemplo, y por lo cual, si su mensaje es rechazado, a veces lo puede, puede arder en la hoguera. ¿no? Por eso se le llama el hereje, porque depende mucho de, cómo, de, la, de lo que se le proyecte sobre él al momento de, de emitir, esa de universalizar ese mensaje. Eh, y sin embargo, bueno, tiene... tiene el cuerpo para eso. La luna está en Libra, atravesando la puerta 32, y ya siguiendo hacia las 50, enseguida vamos a entrar en la puerta de los valores, y se va a definir este canal de la preservación, que va a activar ahí también la energía de Urano, que está en la puerta 27, que es la nutrición, y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora como aspectos inusuales en los cuidados, en la nutrición, en el cuidado de los niños o de los ancianos o de, de los mayores, eh, en el cuidado de la tribu, ¿no? Y Urano está ahí poniendo aspectos inusuales en todo esto. Hay muchas líneas 5 también, está Venus en la puerta 20. Eh, Marte, en la puerta 41, con la línea 5 también, poniendo ahí una presión para iniciar experiencias como un hambre, una falta de algo que genera como una presión de buscar lo nuevo. También en la puerta 41, el codón 41, genéticamente es el que inicia las cadenas de ADN, entonces... Marte con su energía ariana está en Acuario eh, en esa línea 41.5 la puerta 41 que es el decrecimiento y es la puerta de la contracción dice la limitación de los recursos que maximiza el desarrollo del potencial muy aplicable a este momento en donde muchos vemos nuestros recursos limitados y sin embargo tenemos que rebuscarnos las y ver qué hacemos con eso, creativamente sacarle el mayor provecho a la situación o, o buscar las maneras creativas de llevarla adelante. La línea 5 es autorización y dice el reconocimiento exterior del propio potencial a pesar de las limitaciones, y Marte también está exaltando, esta por eso está el triangulito, dice el valor de la energía cuando es canalizada debidamente. El combustible para los sentimientos canalizados debidamente a pesar de las limitaciones. Buenísimo, porque veníamos charlando de esto justamente con Sofía acá. Eh, yo decía, el otro día hablé como... Estaba pensando en los excesos, en las adicciones, en las intensidades. Cómo forma una parte también natural de nuestro sistema. como como que puede ser hasta sano como que todos tenemos algún exceso en algo, alguna adicción o alguna intensidad aplicada a alguna cosa y al verse... al vernos en la limitación eh, debemos buscar la forma de canalizarlo debidamente, porque ¿qué pasa si no? Eh, se van en cualquier otra cosa eh, yo digo que el exceso puede ser hasta algo sano si está bien aplicado, bien canalizado o sea, por algo necesitamos, en algo necesitamos excedernos como para romper también el cerco o las limitaciones y para darnos cuenta que existimos y que tenemos la posibilidad de hacerlo eh, y sin embargo, bueno, es, es como importante que podamos canalizarlo de manera debida o en una circunstancia en donde eso sea lo mejor, lo sano para nosotros o lo, o lo que más necesitamos. Eh, venía observando, por ejemplo, un poco esta susceptibilidad como charlaba ayer que nos agarra a la hora de comentar publicaciones y en donde es muy fácil pelearse, agredirse, matarse, insultarse, lo que sea... Eh, y parece como una intensidad que se canaliza por ahí, también es eh, comprensible que el encierro, la limitación de no poder llevar hacer lo que hacemos cotidianamente con naturalidad y tener que adaptarnos a toda una situación, comprime, y eso que comprime en algún momento quiere explotar y quiere salir por algún lado, y, y lo que más a mano tenemos a veces es el teclado o el teléfono. Y, y creo que hay que darle descanso un poquitito también a los dispositivos. Y, y sé que estoy diciendo esto a través de mi dispositivo, pero bueno, es como las ganas que tenía de, de compartir estos momentos sincrónicos. Y ahora cuando cierre esta transmisión, eh, primero voy a llamar a mi hijita y después voy a, a hacer unos movimientos de Tai Chi también creo que es importante hacerlo. Hacer algo por afuera de los aparatos. Los nodos se han movido a la línea 4, este, lo cual habla de un entorno en donde más necesitamos conectarnos con personas cercanas, afines. Este, está en el eje 10-15, que tiene mucho que ver con con la conducta, con mirar cómo nos comportamos, qué hacemos, la pisada es la puerta 10, y la puerta 15 es la modestia, son dos puertas del centro G, dos puertas del amor, el amor propio y el amor a la humanidad. Eh, la puerta 15 justamente es la puerta de los extremos, que, que nos pone ahí a, a vivir nuestros extremos. Dice Ra que un extremo no vivido, es una, una falta de amor por la humanidad, como que tenemos que vivir nuestros extremos, porque eso es lo que tenemos para brindar también a la totalidad. La totalidad necesita que vivamos nuestros extremos, de alguna forma, solo que sean los extremos correctos que, que, que sean para nosotros lo, lo que tenemos para vivir. Y, y está, está definiendo todo este canal, junto con Venus, y con la Tierra en la puerta 57, en la línea 5, que es la claridad intuitiva y que dice, yo sé que yo soy en el ahora. Sí, este canal es muy un aspecto de mucha absorción y autoempoderamiento. El canal de integración es el único que conecta cuatro puertas y, y está pulsando esta energía de conectate vos con vos mismo. Y autoempoderate. Yo sé que yo soy en el ahora. Podría ser como un mantra para este momento. ¿no? Yo sé que yo soy en el ahora. Eh, bueno, y Mercurio está en la puerta 36, en la línea 4, que es una puerta que, y, y línea que se trata de exteriorizar una energía emocional de crisis y brindarte la crisis emocional que necesitas para una transformación que te lleve a un progreso eh, y, a, y a atravesar una vivencia, y esto es lo que, lo que se está moviendo se estamos a través de Mercurio en las comunicaciones, en las noticias, en los emails, en los whatsapp, ¿no? el oscurecimiento de la luz, como la penumbra que dice, bueno, la cuarentena va a seguir... Fíjate, atravesar las crisis que tengas que seguir para seguir adelante. Eh, y luego estamos en plena conjunción de Plutón con Júpiter en la puerta 61, que está aquí en el centro de la cabeza poniéndonos mucha presión mental, también que puede causar mucha hiperactividad mental. La puerta del misterio nos mete mucha presión para saber qué pasa, para comprender, y por eso hay tanta búsqueda de, y tanta necesidad de saber lo que pasa. Eh, y la línea 5 se llama influencia, como no solo queremos saber lo que pasa, sino que queremos influenciar a otros con nuestro saber acerca de lo que está sucediendo, por eso tantas lecturas y tanta información dando vueltas que dice no, lo que pasa es esto, no, lo que pasa es aquello. no, el 5G, no, eh, las vacunas, no, el virus, no, eh, el MMS no, el, eh, el control poblacional, no, el nuevo orden mundial no, eh, la cuarentena, no, hay que romper la cuarentena no, hay que seguir de cuarentena cada uno con su saber universalizando lo que sabe y buscando influir a los demás eh, y esta línea dice, la conciencia de los principios universales subyacentes, como que lo que nos propone esta conjunción de Plutón y Júpiter es poner la atención en los principios universales subyacentes, que están como más allá de la apariencia de la circunstancia, y, y qué significa este momento en el tiempo y en el orden cósmico, y dice, la, la iluminada figura del Padre cuya sabiduría reconocida y poderosa aserción pueden moldear una generación con su influencia, la presión de saber que puede resultar en influencia y sabiduría. La presión de saber que puede resultar en influencia y sabiduría. Eso por un lado, eso es Saturno exaltado. Y Marte en detrimento dice, esto cuando digo Saturno o Marte es porque ahí... Eh, las líneas tienen una exaltación y un detrimento y, y corresponden con algún planeta que cuando pasa por ahí fija ese aspecto. Y Marte en detrimento dice una tendencia en el poder de querer imponer la sumisión de otros para asegurar una influencia duradera. La presión al saber de resentirse de los desafíos y exigir aceptación. Esto es lo que pasa cuando... Eh, nos enojamos con esa energía de Marte de, de que nuestra versión de las cosas no prevalezca sobre el otro y querer como hacer una fuerza para decirle no, arrodillate y acepta mi verdad eh, entonces la presión de saber puede ejercer influencia y sabiduría o se puede expresar como una manifestación de ira, enojo y lucha eh, que busca someter al otro, a nuestras verdades. ¿Sí? Bueno, Saturno está ya en la línea 6 de la, de la puerta 60 de las limitaciones, próximo a salir, así que tal vez se aliviana un poco la situación, pero va a entrar en la puerta 41. Muy interesante que Saturno ingrese en la puerta 41 porque va a estar pulsando una energía muy de eh, estructurar una nueva experiencia colectiva. Eh, todo esto que estamos hablando y que se comenta en los diferentes artículos de bueno, esto va a traer cambios, la vida no va a ser la misma, y es, puede ser cierto, creo que... Creo que Está bueno que no nos aterrorice eso, de saber que siempre está el binario. <ríe> siempre está el binario. Eh, todo lo que cambie, todo lo que se transforme, va a tener un aspecto negativo y un aspecto positivo seguro. Eh, como que va a traer todo. Eh, lo que pienso que está bueno ver es que sí, que hay cambios. Y que estamos empezando <ríe> una una experiencia colectiva nueva que dentro de siete años el que va a llegar a esa puerta 41 va a ser Plutón y esto es un anticipo Saturno va a pasar por ahí ahora está Marte y nos están anticipando un poco que se viene como realmente un, un nuevo tiempo estamos como en un, en un momento de, de transformación que no habíamos vivido por muchos años eh, y, y por eso como que parece un momento en donde están colisionando todas las líneas de tiempo. Bueno, y nos faltó Neptuno, que es más difícil de, de hablar porque siempre está nebulosa pisciana, que está en el, en el centro de las emociones, en la puerta 22, la puerta de la gracia, y que nos, nos pone una nebulosa y que nos impide ver. Eh, por ahí, esta puerta justo que tiene que ver con la escucha a los demás, y por ahí es una dificultad en este momento a veces, abrir la escucha, abrirse emocionalmente a recibir lo que, otro es, lo que otros tienen para decirnos o, o para comunicarnos, ¿no? O cuánto, o cuánto estamos dispuestos a abrir eh, nuestro campo emocional a los demás. Eh, bueno, Neptuno como que nos, nos nubla un poquito esa percepción y <coughs> seguramente algo nos está enseñando a través de eso, de tener un poco nublado el campo emocional también. Ya va a salir de ahí en algún momento y, y vamos a comprender la lección nos dejó bueno vamos a, a cerrar dejándole un pulso ahí de paz a la tierra de sanación un puente arcoíris circumpolar <coughs> algo se me quedó ahí como medio un, un pollito en la garganta vamos a ver si con el mate lo, lo logro mover Eh, sigue ahí qué sé yo vamos a dejarle un pulso ahí de paz al, al planeta tierra a la madre tierra a la pachamama a la nave de tiempo tierra 2013 velatropa 24 3 y, y una visualización del puente arcoíris circumpolar para internalizar y, y pulsar Sanación para el planeta y, y conciencia y, y sincronicidad y evolucionar hacia un nuevo tiempo. Eh, donde hay paz hay cultura y donde hay cultura hay paz. Gracias Inda Ketch, pasen un buen día perro planetario blanco y... ...sincronicemos nuestros corazones y pensamientos... Hagámonos cargo de nuestra parte del timón en esta aventura. ¿Ok? Hasta luego.